Sexta tradición. Un grupo de alcohólicos anónimos nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de AA a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. En el momento en que nos dimos cuenta de que teníamos la respuesta para el alcoholismo, era natural que sintiéramos, además, que teníamos también la respuesta para muchos problemas. Los grupos de alcohólicos anónimos, pensaban muchos de los nuestros, podían dedicarse a los negocios, financiar cualquier empresa que tuviera que ver con los alcohólicos. En realidad, sentíamos que era nuestro deber emplear toda la influencia de AA en pro de todas las cosas que fueran dignas de su apoyo. He aquí algunas de las cosas que soñamos. En los hospitales no les gustaban los alcohólicos, pues bien, fundaríamos una serie propia de hospitales. Era necesario educar al público en lo referente al alcoholismo, de modo que a nosotros nos tocaba educar al público. Hasta soñábamos con escribir los libros de las escuelas y de los colegios de medicina. Nos dedicamos a recoger a los alcohólicos refugiados en los barrios bajos. Escogeríamos a los que podrían mejorarse y colocaríamos a los irrecuperables en asilos donde pudieran ganarse la vida en una especie de centro, sujetos a cuarentena. Hasta nos parecía posible que tales centros podían producir dinero suficiente para dedicarlo a otras obras de beneficencia. Pensamos seriamente en redactar de nuevo las leyes del país haciendo que declararan que los alcohólicos son enfermos. Llegaría el momento en que no fuera posible llevar borrachos a la cárcel, en que los jueces nos declararan guardianes de todos los beodos. Extenderíamos nuestra actividad a las religiones de los morfinómanos y los criminales. Formaríamos grupos de deprimidos y paranoicos y, mientras peor fuera el caso, más nos habría de agradar. Era natural que si se podía derrotar al alcoholismo, era posible atacar cualquier clase de problema. Se nos ocurrió que podíamos llevar lo que ya teníamos a las fábricas y hacer que se amaran los obreros y los capitalistas. Nuestra ilimitada honradez habría de purificar la política. Abrazados a la religión y a la medicina, resolvemos sus problemas. Habiendo aprendido a vivir felices, les enseñaríamos a todos el camino de la felicidad. Pensábamos que los AA éramos la punta de lanza de una nueva cruzada espiritual. En nuestras manos estaba la transformación del mundo. Sí, los miembros de Alcohólicos Anónimos tuvimos esos sueños. Y era natural, pues la mayoría de los alcohólicos somos idealistas en bancarrota. Casi todos hemos deseado hacer mucho bien lograr grandes empresas y sintetizar grandes ideales todos somos amigos de la perfección y no habiéndola logrado hemos ido a otro extremo para dedicarnos a la bebida y olvidarlo todo la divina providencia por intermedio de alcohólicos anónimos puso a nuestro alcance las mejores expectativas ¿Por qué entonces no podíamos compartir nuestro modo de vivir con todos los demás así fue que ensayamos con hospitales de AA pero todo fracasó porque es imposible que un grupo de alcohólicos anónimos se dedique a los negocios. Muchos cocineros echan a perder la sopa. Los alcohólicos anónimos se dedicaron luego a la educación. Y cuando empezaron a hablar en pro de los méritos de una o de otra marca de licor, vino la confusión de la gente. ¿Iban los alcohólicos anónimos a curar a los borrachos? ¿O era una empresa educativa? ¿Se dedicaban a cosas espirituales o a asuntos de medicina? ¿Formaban parte de una empresa de reformadores? Llenos de consternación, nos vimos ligiados a toda clase de negociaciones, unas buenas y otras regulares. Viendo que los alcohólicos iban a parar en masa a los psiquiátricos, comenzamos a gritar. Debería haber una ley. Los AA comenzaron a presentarse en las reuniones de comités legislativos y a abogar por la reforma judicial. Esas eran buenas noticias para la prensa, pero de ahí no pasaban. Comprendimos que no tardaríamos en mezclarnos con la política, y hasta en el seno de nuestra sociedad vimos que era forzoso quitar el nombre de AA a los clubes y a las casas del duodécimo paso. Esas aventuras arraigaron en nosotros la profunda convicción de que en ningún caso debemos apoyar a empresas afines a la nuestra, por buenas que éstas sean. Nosotros, los Alcohólicos Anónimos, no podemos ser el todo para todo, ni debíamos tratar de serlo. Hace algunos años, ese principio de no apoyo fue sometido a la prueba vital. Algunas de las grandes empresas destiladoras de alcohol trataron de dedicarse a la educación en cuestiones alcohólicas. Sería una gran cosa, pensaban, que las empresas dedicadas a fabricar licores le demostraran al público que tenían el sentido de la responsabilidad. Deseaban decir que el alcohol debiera gozarse, pero sin abusar de él. Los grandes bebedores deberían beber menos y los que se habían convertido en problemas, los alcohólicos, deberían dejar de beber. En una de sus asociaciones comerciales se planteó la pregunta de cómo debería manejarse la campaña. Naturalmente, se valdrían de la radio, la prensa y el cine para probar sus opiniones. Pero, ¿a quién nombrarían como director de la campaña? Inmediatamente pensaron en los alcohólicos anónimos. Si lograban encontrar en nuestras filas un experto en relaciones con el público, ¿por qué no habría de ser este la persona ideal? Claro, que estaría bien empapado de problemas. Sus conexiones con los alcohólicos anónimos serían valiosas porque el compañerismo sería muy bien visto por el público y no tendría ningún enemigo en el mundo. No tardaron en descubrir a su hombre, un alcohólico anónimo con la experiencia necesaria. Inmediatamente compareció este en la oficina de Alcohólicos Anónimos en Nueva York a preguntar ¿Existe en nuestra tradición algo que sugiera que no debo aceptar esta clase de puesto? Ese tipo de educación me parece muy bueno y no tiene nada de polémica. ¿Le parece a ustedes que tenga algo de malo? A simple vista parecía ser bueno, luego vinieron las dudas. La asociación deseaba emplear el nombre de nuestro miembro en todos sus anuncios se le iba a describir como director de publicidad y miembro de Alcohólicos Anónimos. Claro está que no podía existir objeción a que una asociación de esta naturaleza empleara a un miembro de Alcohólicos Anónimos, meramente por su talento y por sus conocimientos sobre el alcoholismo. Pero eso no era todo, pues en este caso no solo era necesario que el miembro dejara a un lado el anonimato, sino que también conectara el nombre de Alcohólicos Anónimos a ese proyecto educativo en particular. Y eso fue sabido por millones de personas. Parecía entonces que AA estaba dando su respaldo a una empresa educativa, al estilo de cualquier asociación de comerciantes en licores. En cuanto nos dimos cuenta de ese hecho comprometedor, preguntamos al presunto director de publicidad cuál era su opinión al respecto. «¡Caramba!», exclamó. «Claro que no puedo aceptar el puesto. Tan pronto se publique el primer anuncio, pondrán el grito en el cielo todos los abstemios». Inmediatamente se dedicarán a buscar a un alcohólico anónimo honrado para que les haga la propaganda de su idea sobre educación. Los miembros de nuestra sociedad tomarán partido en una polémica entre abstemios y no abstemios. La mitad de la gente creerá que estamos de parte de los otros. ¡Qué barbaridad! A pesar de todo, le dijimos, usted tiene el derecho de aceptar el puesto. Ya lo sé, nos contestó, pero no se trata de cuestiones de derecho. Los Alcohólicos Anónimos me salvaron la vida y los prefiero. No seré yo quien venga a causarles un gran mal, y eso sí que se los causaría. En lo concerniente a respaldos, nuestro amigo lo había dicho todo. Vimos, como nunca lo habíamos visto hasta entonces, que el nombre de Alcohólicos Anónimos no puede asociarse con ninguna otra causa que no sea la nuestra.